Casos Paranormales 2022 El fenómeno paranormal a lo largo de los años ha sido sin duda un tema que nos ha dado mucho de qué hablar, ya que no solamente son fantasmas, energías o presencias de entidades del más allá, lo que esto englobaría, sino que también podemos meter a este grupo a los ovnis, extraños objetos voladores que no solamente han sido vistos, sino que también han sido grabados por personas que quedaron asombradas, con lo que captaron. Es por eso que el día de hoy analizaremos los siguientes videos que me han hecho llegar a mi correo, donde veremos extraños sucesos que las personas nos quisieron compartir. Portal en el cielo Un portal energético o dimensional es un periodo temporal donde conos de energía, luz e información desencadenan las conexiones multidimensionales necesarias para la evolución de la vida humana es en la tercera dimensión donde se desarrolla la vida concreta, material y visible al ojo humano. Más allá de la cuarta dimensión comienzan las realidades intangibles para la mente humana racional, que generalmente no logra alcanzar, y es así como llegamos al siguiente caso, donde una persona cerca de la playa logra captar algo completamente inusual en el cielo.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 Como pudimos ver, un extraño destello de luz fue lo que dejó asombrados a las personas que pudieron ver este acontecimiento. A lo lejos pareciera que dentro del mar se encuentra una brillante luz, a simple vista podríamos decir que se trata del sol, pero lo que me parece completamente extraño es que quien está grabando parece acercarse, pero en ningún momento se ven los rayos ni ningún otro destello. Sin embargo, no descarto el hecho de que pudo tratarse de alguna manipulación, de la exposición y contraste de la cámara con la que se grabó este video, seguramente hecha por algún teléfono móvil. ¿Tú qué piensas? Luces entre las nubes ¿Cuántas veces miramos al cielo? Ya sea de día para contemplar su color o de noche para poder ver las estrellas fugaces. Todos hemos girado la cabeza hacia arriba para ver incluso pasar un avión o un ave. Pero, ¿qué pasaría si tus ojos logran ver algo completamente inusual o extremadamente raro? Pues esto fue lo que le ocurrió al siguiente usuario de TikTok, donde al percatarse del suceso, no dudó en sacar su celular y comenzar a grabar. Ay, mira, ¿Qué? ¿Qué? ¡Mami, cómo va a ser pajarito! ¡Mami, no, son pajaritos! Son pajaritos, he visto sus alas, sus olidactos. ¡Ay, no, qué mío! ¡Ay, no, qué mío! ¡Ay! A pesar de que la duración del video es corta Podemos observar un cielo completamente nublado E invadido por el gris del cielo Cuando de repente entre las nubes Vemos que emergen unas luces volando en círculos Mirando detenidamente el video Podemos ver que quizás se traten de pájaros volando a una gran altura En lo personal y haciendo una pequeña investigación más a fondo Podemos encontrar que En lugar de volar en línea recta realizan este movimiento circular porque han encontrado una pequeña corriente de aire vertical que les permite permanecer en la misma altura y a veces incluso subir más alto sin necesidad de gastar energía también podemos escuchar en el mismo video que alguien comenta que son pájaros pero por la gran altura supongo no alcanzan a verlos bien ustedes qué opinan entidad dividiéndose en dos las entidades que coexisten entre nosotros Siguen siendo captadas por cámaras de seguridad. Una presencia ha sido captada rondando una comunidad en los Estados Unidos. Esto quizá podría no parecerte nada extraño, ya que han sido cientos de imágenes las que se han podido ver en Internet donde aparecen los famosos orbs. Pero en esta ocasión, la escena es diferente. Veamos el video. Podemos observar a cuadro lo que pareciera ser el jardín de una vivienda y de la nada aparece una extraña luz. Esta luz se divide o fragmenta en dos partes frente a la cámara. Algo insólito sin más. Uno más pequeño que el otro continúa su camino hasta desaparecer. Sin duda, en ocasiones la realidad suele ser demasiado perturbadora. Díganme, ¿qué opinan de este video? Hombre transformándose. ¿Alguna vez has escuchado hablar de los Nahuales? Bueno, pareciera que en el siguiente caso la Cámara de Seguridad logró capturar el momento en el que una entidad un tanto inusual camina en medio de la calle durante la madrugada. Te recuerdo que un Nahual es una especie de brujo o ser sobrenatural que tiene la capacidad de tomar forma animal, como podemos observar en el video. El ente captado en cámara parece ser mitad humano, mitad animal, aunque tampoco descarto el hecho de que pudiera tratarse simplemente de un animal conocido. ¿Ustedes qué opinan? Fantasma en el Garage Como si se tratara de una película de ficción, la cámara de seguridad de un garage logró captar un acontecimiento sumamente extraño. Algo que pareciera no tener explicación. Si observamos detenidamente, logramos ver que la extraña luz pareciera salir de un vehículo para después entrar en otro. Todo esto mientras atrás no se puede observar absolutamente nada, confirmándonos que este extraño suceso ocurrió de madrugada. La luz es momentánea como para tratarse de un oro, ya que además de solo aparecer unos cuantos segundos, podemos ver que pareciera tener vida propia. Persecución aérea Un usuario en TikTok logró grabar algo completamente raro que ocurrió en el cielo? Imagínate ir un día caminando normalmente por la calle cuando de pronto escuchas en el cielo ruido volteas y ves un helicóptero persiguiendo lo que parece ser un objeto volador no identificado ¿Alguien sabe qué está pasando? ver, un helicóptero va a toda velocidad persiguiendo algo, otro objeto volador, pero que no ha sido identificado. A pesar de la alta velocidad del helicóptero, le fue imposible alcanzar lo que se encuentra persiguiendo. Incluso parece ser que va más rápido conforme la persecución se alarga. Juzguen ustedes mismos. Fantasma en la feria. ¿Quién no ha asistido a la feria para divertirse? Estos grandes lugares que cuentan con diferentes atracciones para niños y adultos te entretienen y te hacen pasar un rato feliz y divertido. Yo creo que si piensas en ferias, piensas en felicidad. Sin embargo, este no es el caso del siguiente video. Presta atención. ¿Lo notaste? En primer plano tenemos a dos personas, lo que parece ser padre e hijo sentados hasta enfrente de un juego mecánico. En segundo plano miramos a unas cuantas personas ocupando un par de vagones más. Y en el tercer plano, ¿qué tenemos? Al inicio del video todo parece normal y vemos que no hay nadie al fondo. Pero conforme avanza, notamos que algo comienza a aparecerse. Es en el último vagón donde una silueta de pronto está sobre el asiento La grabación sigue mostrándonos A este padre e hijo Divirtiéndose en el juego mecánico Y también nos muestra Que alguien Que no existía Ahora va sentado En el último vagón Del juego ¿Sería un fantasma Que quería divertirse? Estos videos han sido Bastante asombrosos e interesantes sin embargo, no me consta que sean reales. Ahora me toca investigarlos y poder demostrar si lo que hemos visto ha sido grabado de verdad o simplemente ha sido un truco. Por el momento, simplemente se los presento como un entretenimiento. Pero seguiré la investigación tratando de descubrir la verdad. Muchas gracias por visitar mi canal, por darle like al video, por favor déjame un comentario y suscríbete a Oxlack Investigador. Recuerda también que me puedes encontrar en todas mis redes sociales y te espero en las transmisiones nocturnas, donde hablaremos de temas como este y otros muy, muy interesantes. Nos vemos en el siguiente video.